Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras pasar las fiestas navideñas y de Año Nuevo, nos hemos dedicado durante unos días a jugar al Hunter y aquí os traigo el resultado de los primeros lances, ha habido muchos más pero si no sería un vídeo de excesiva duración y sin más preámbulo, comenzamos. Nos acercamos a un comedero de, ¿de pavos vamos andando vemos allí los pavos disparamos uno disparamos otro y disparamos al tercero sale uno volando Dispara... no, no, no le da feo no ya está muy largo está muy largo yo creo que no le da base así que vamos a, a recoger a nuestros pavitos a ver qué tenemos tenemos un oro 4 con 30 vamos a ver el siguiente tenemos una hembra y este que es blanquito mira leucístico leucístico una hembra leucística qué preciosidad como ese plumaje especial la voy a la voy a disecar disecamos y vamos a, a continuar de la parte vete conmigo vamos a avanzar un poquito y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde donde han sido batidos. Continuamos más adelante. A ver si por casualidad le hubiéramos dado a aquella que se fue, y nos fue, le hemos dicho a Perrete que lo busque, pues parece que sí, ha encontrado sangre. Así que hemos que hemos impactado, aunque sea con un con un perdigón y ya perrete ya no lo va buscando lo bueno que tienen los animales de la clase 1 que con un solo impacto pues lo abatimos y no nos penaliza salimos corriendo vemos ya que se va desangrando y allá vemos el, el contorno cian allá a lo lejos esto es por donde ha pasado el animal ya perrete ya lo tiene ya localizado allí nos va a llamar en un momento a otro vemos el sangrado cada vez sangra más y a ver qué puntuación nos arroja si será un macho será una hembra no lo sé ya nos está reclamando perrete puesto que como son negros cuando vuelan pues no, no, lo, no se distingue bien no son como los ciervos que podemos distinguirlo por la, por la cuerna vamos a ver pues tenemos una hembra, una plata así que vamos a, a felicitar a, a Perrete miramos un poquito y vamos a continuar con la caza no vemos nada por aquí así que vamos a echar otro vistacillo y continuamos con la caza vamos a seguir a buscando pavos tenemos otro en delante cogemos el reclamo Mira, nos contestan enfrente Nos están contestando Vamos a ver si lo localizamos Mira, detrás de esos árboles están No lo vemos Pero lo estamos escuchando ya está muy cerquita Vamos a acercarnos un poquito Vamos a coger el reclamo como nos contesta vamos a ver si lo localizamos mira y sale volando sale volando Se si vienen para acá cogemos la escopeta hay dos uno y dos abatido ahí tenemos no, yo creo que le he pegado un tiro cuando ya estaba muerto con el primer impacto y paro ya yo hubiera sido bastante pero bueno hemos recargado la escopeta y vamos a, a recoger los animales ...a ver la puntuación que nos arroja... ...tenemos este primero resaltado... ...vamos a ver... ...un macho, un oro... ...4 con 30... ...marrón claro... ...la verdad es que es un, un animal bonito... ...vemos los dos impactos que le hemos... ...que le hemos hecho... ...y creo que este también va a tener dos... ...dos impactos... ...puesto yo creo que con el primero... ...era suficiente... Seguimos llamando, aunque se nos pone a llover. Vamos a ver. No, pero esto su tiene uno. Otro oro, con 4,30. Yo pensé que, que sí le había dado el primero. La verdad que tiene una pose muy bonita. Y os voy a, a poner el mapa. Voy a llamar antes, a ver si contesta uno. Mira, les pongo el mapa para que veáis dónde es esta zona de, de pavos que os recomiendo que, que la visitéis que nos queda al oeste de... perdón, al este del mapa no al oeste, al este tenemos un, un, un puesto muy cerquita vamos a ver qué hábitats tengo por aquí y seguimos cazando nos vamos a acercar a la orilla del lago vamos a ir mirando los prismáticos por las orillas a ver si localizáramos algún animal no, no vemos nada entre los árboles allí tampoco vamos a ver, mira, ahí tenemos una hembra, hay otro animal al lado, ahora lo veremos, vamos a desplazar un poquito, a ver qué vemos ahí, mira, tenemos un macho, con muy buena puntuación, un nivel 2, Eso seguramente será un oro, porque marca 255 de máxima, vamos a acercarnos un poquito más, para poder hacer el lance, ya que está está muy largo a ver si cogemos una distancia óptima de 150 metros más o menos seguimos avanzando con la tranquilidad de que no no nos va a ver ahí está el animal no, está solo no, no, no hay otros así que vamos a avanzar un poquito más hasta la orilla y a ver si hacemos un, un buen disparo lo marcamos allí está quietito está calmado nos acercaremos hasta la orilla para hacer un lance voy a mirar por subir a un rebaño y no solamente a la pareja esa que hemos visto miramos no, no hay nada más mira ahí se nos mueva se nos va a mover así que yo creo que vamos a hacer ya mismo ya mismo el lance una distancia óptima cogemos el 30-06, respiramos vamos a ver bajamos el arma un poquito contenemos respiración y disparamos el animal está muerto doble pulmón y así que vamos a, a ir a recogerlo vemos que se ha ido la hembra pues daremos toda la vuelta a la orilla del, del lago para ir a recogerlo estamos casi llegando lo estamos comprobando en el gps saco el reclamo mira ahí nos contesta otro nos ha contestado otro macho a ver si se acerca no, ya tenemos llamada de advertencia eso ya es una llamada de advertencia a ver si lo pudiéramos ver no lo vemos nos acercamos despacito, vamos a ir agachados a para minimizar el ruido. Otra llamada, a ver si contestara o se asomara o se dejara ver. No lo veo por aquí, Terrete ya no nos está llamando porque ya tiene localizado el rastro. Pero ahora mismo no, no es lo más importante tenemos ahí mira ahí viene viene viene se acerca es una hembra esa es una hembra que no nos interesa vamos a esconder detrás del árbol para que no nos vea hacemos otra llamada no contesta nadie vamos a mirar por los prismáticos tenemos a la hembrita ahí y como sabéis a las hembras no, no, no me gusta dispararla que tenemos tenemos el contorno del otro animal abatido ahí pero no ahí vemos un macho y vemos un macho sale corriendo vamos a ver si le dispara a ver se queda ahí venga sí, muerto muerto muerto muerto está pensé que si sí me va a girar y le iba a disparar en el cuello pero no se ha girado el animal y lo hemos abatido la verdad es que este llamado para los ciervos de cola blanca es muy efectivo. Ahí vemos otro entre.. No, pues no, no tengo tiro. Se ha metido detrás del follaje. Pues ahora, ahora iremos a por él. Era un macho, tiene una corna una bastante aceptable. Así que vamos a, a recoger a los dos ciervos de cola blanca que tenemos abatidos aquí en los lagos orientales, al sur y vamos a mirar este primero que puntuación nos dan un bajito una plata 169,60 y vamos a recoger el otro que si sí, es si sí nos va nos va a dar un oro puesto que tenía una, una puntuación bastante alta y creo que va a superar lo, los 200 llamamos por si contestar otro animal pero con el disparo que hemos hecho no, no creo que lo no conteste así que vamos a a recogerlo un oro, 216,40 un oro muy bonito y vamos a seguir avanzando a ver si localizamos aquel de allí que lo hemos visto entre entre los árboles y podemos seguirlo y hacer un, un bonito lance con él vamos a ver las, las huellas que tenemos aquí hombre, tiene peso máximo o sea, entre 80 y 100 kilos Aquí tenemos, mira, otro comedero descubierto para que veáis la, la importancia de los de los hábitats y continuamos a ver si lo seguimos a este animal. Ahí vemos, ahí vemos un bicho que se nos está moviendo delante nuestro, cogemos el rifle que pone tiene y disparamos. Uno y dos. Dos ese animal está muerto por el sangrado que hemos visto. Yo creo que son las huellas del que, del que seguíamos antes, no lo sé ahora lo, lo veremos, madre mía que sangrado tiene un diamante, un diamante 266 puntos, pensé que le había dado a los dos impactos pero no, solamente le, le di el primero y, y porque he tocado el hígado o sea que he a punto de, de chafarlo, pensé que le había dado a los dos así que vamos a, a continuar vamos a seguir llamando, que por esta zona ahí muy buenos comederos Ahora luego os pondré el mapa Vamos a ver aquí otras huellas Mira, otras huellas tenemos de, de peso máximo No sé, que estamos hablando de De un oro para arriba Mira, ahí tenemos un, un puesto elevado Mira, ahí contesta uno Ahí contesta, tenemos un puesto elevado A ver si me puedo subir al puesto Y desde allí hacer el Hacer el lance Veis que también tengo aquí marcado otro comedero Os recomiendo que vengáis a esta zona Puesto que aquí abundan los, los ciervos de, de cola blanca Y además dan unas una puntuaciones muy muy aceptables Vamos a mirar, no vemos nada Así que voy a intentar llegar al al puesto elevado Este que tenemos aquí, el escondite Como le dicen los chicos de Hanse Escondite elevado Realmente es un puesto de caza. Lo único que tiene una pega es que hay una zona que no podemos disparar por los, por los cristales. Debería estar abierto como no podemos encontrar en Sinkfender. Ahí en Alemania. Estamos llegando. Subimos dentro. Y vamos a, a mirar. Miramos por una zona. Miramos por la otra, por ahí no, que no podemos Puesto que tenemos Tenemos los cristales Vamos a seguir llamando A ver si contestarán Y mientras tanto os voy a poner el mapa Para que veáis dónde se han, se han abatido Tanto los Los dos anteriores cerquita del lago Como el diamante este Estamos viendo, los, mira, ahí hay, hay contesto Una llamada de advertencia Vamos a ver Del macho Vamos a mirar, a ver si se dejara ver el animal Sé que está ahí detrás Vamos a seguir llamándolo Está detrás de los arbustos Otra llamada, a ver si contestara No, no lo vemos Mira que ahí tenemos uno Es una hembra Ahí, ahí viene el macho, ahí viene el macho Un nivel 2 Tiene buena cuerna Calibramos Apuntamos Y disparamos Ese animal está muerto, doble pulmón Y vamos a, a recogerlo Como os decía, os recomiendo como siempre Los hábitats Los animales siempre van a estar cerca de un hábitat Bien sea se están comiendo, están descansando O están viviendo iros moviendo entre los puestos de hacienda campaña que tengáis para poder localizar los hábitats consultar el mapa los horarios y, y así podéis obtener mejores piezas salimos corriendo no nos importa porque aquí hay mucha visibilidad y entonces no verían entonces no nos importa correr puesto que vamos a recoger una pieza decimos a que lo, que lo busque pero lo hemos encontrado nosotros antes y vamos a ver la puntuación que tiene un oro 216,40 la verdad es que un buen disparo en doble pulmón y escuchamos nada, es un, una hembra de zorro así que vamos a echar un vistazo me voy a poner el mapa veis como hemos disparado de un escondite elevado la presión cinegética es menor y continuamos la caza Enfrente tenemos un descansadero de jabalí Voy a mirar, Mira, Ahí vemos uno, una hembra, otra hembra Y un nivel 4 de pie Voy a intentar el lance al, al nivel 4 punto y disparo Animal muerto, salen Vaya fallado ese le pega al árbol Salen corriendo los otros Son hembra y también he fallado ese En fin, que le vamos a hacer Venga aparte búscamelo Que está relativamente cerca recargamos la munición perrete no lo encuentra porque estamos un, un poquito lejos más de 60 metros no no lo localiza así que vamos a ir a, a por él miramos venga perrete nada perrete sigue sigue inactivo pues nada nos vamos a a recogerlo mira ahí vemos a, ahí vemos que nos corría otro por ahí a ver si puedo hacer el lance Salen corriendo Vamos a ver Nada, se nos meten se Van de espalda, se nos meten A ver si puedo disparar ahí Nada, ese, ese fallado Y ese también Cuando me corren de espalda es, es más complicado darle Nada, hemos fallado Así que, nada En fin ¿Qué le vamos a hacer? No siempre vamos a acertar Todos todo los disparos Derrete ya está buscando la sangre, nos estamos acercando al animal abatido y a ver qué puntuación nos, nos arroja nuestro nuestro cerdo salvaje nivel 4. Derrete ya ha encontrado, tenemos aquí el contorno Cian. ha sido un, un doble pulmón, un bien especial, un oro 108,40 de color pardo, buenos colmillos. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde está y me voy a ir a otra zona a ver si encontramos aquí, bueno, caimanes, que esta zona de caimanes es muy buena. Me he puesto un trípode para poder disparar de altura y verlo un poquito mejor, puesto que no podía poner puesto elevador. Ya estamos aquí. Perrete nos gruñe. Eso significa que hay alguno cerca vamos a ir avanzando hasta donde tengo puesto el trípode que es una, una zona de marisma que tiene muy poquita agua no vemos allí nada Mira, y ahí parece que tenemos un, un caimán así que nos vamos a agachar para acercarnos despacito como os decía intenté poner en estos árboles un, un puesto elevado pero es imposible no, no nos lo permite la el grosor de los árboles y donde se puede poner pues la verdad es que no, no tenemos mucha mucha visibilidad Así que usted por, por colocar aquí un trípode Y la tienda campaña lo suficientemente lejos Para poder acercarnos sigilosamente Porque si no, pues los animales van a van a salir huyendo Vamos a mirar ¿Haya perdido el animal Ah no, mira, ahí está, ahí está Pero no, no se nos resalta ...y vamos a acercarnos despacito... ...sin prisa... ...que las prisas no son buenas... Mira, ahí escuchamos la, la llamada de... de advertencia de, de otro, de un macho, pero no lo vemos... ...mira, ahí vemos ciervos de cola blanca... ...nada, son hembras... ...y había un machillo con una forma muy pequeñita... ...que no lo he resaltado. ...está tranquilo ahí el caimán que tenemos de frente así que voy a ver si me da tiempo a llegar al, al trípode sentarme y desde arriba pues ya hacer el lance lo vemos ahí tranquilito ya nos queda muy, muy pocos metros para llegar ya estamos aquí nos subimos al trípode y vamos a mirar por los climáticos ya estamos arriba lo vemos ahí a ver si se marca, no se nos marca Levanta la cabeza Así que voy a hacer el lance Esta vez con el Con el 7 milímetros A ver si se nos gira Disparo uno Vuelvo a levantar Recargamos Sale el animal corriendo A ver si nos gira Disparamos el otro Vaya, ese, ese le pegó la, en la cola Volvemos a recargar y ya no vamos a disparar nada Ahora solamente nos toca esperar Que se nos ponga la Si, sí, está muerto, está muerto Está muerto, ya habíamos visto que se nos ha puesto ahí la, la presión Así que vamos a ver Si lo localizamos Si por ahí viene, bajamos abajo Y vamos a poner Hay que tener cuidado que muchas veces los matamos Si hay un bug y se hunden en las profundidades, y no podemos recuperar el ánimo. Vamos corriendo a ver qué, qué puntuación nos arroja, viene ya flotando el caimán, como veis aquí es una, una zona de agua muy somera y, y podemos casi cruzar de, de un lado a otro. Ya tenemos aquí un contorno Vamos a ver la puntuación Un diamante, un diamante verde oliva 512 con 10 El primer disparo muy bien, lo ves el segundo he fallado le, le, le he dado la cola Madre mía qué sorpresa no, no me lo esperaba puesto que aquí maté ya maté un, un mítico y un, y un diamante Hace ya unos 10 días La verdad es que me gusta Como se respanean estos animales Allí vemos otro no nos ha dejado marcar, pero vemos que van nadando Así que vamos a regresar al, al trípode Y desde el trípode a ver si puedo Si puedo hacer el lance Vamos andando, Puesto que el animal va tranquilamente por el agua No creo que, que se asuste Vaya, ahora, no, ahora no lo veo Bueno, cuando estemos arriba tendremos mejor, mejor ángulo de visión y a ver si podemos hacer el lance así que veamos por ahí nadando no en esta zona hembras no, no suele haber así que será un macho, no sé ya el nivel en esta zona no hay, no hay hembras como si al principio del río si sí podemos encontrar y en toda la costa este, oeste también podemos encontrar, encontrar hembras subimos otra vez vamos a ver ya estamos arriba y ahora vamos a a localizar el caimán que hemos visto nadando seguimos mirando mira, ahí está más un nivel 4 fácil vamos a hacer el lance vamos a apuntarle al cuello a la cabeza disparamos le hemos recargamos a ver si podemos hacer otro lance mira, pues también le hemos dado ese los dos impactos o sea, que estaba debajo del agua yo creo que hemos impactado bien y ahora a ver si se aparece la presión energética y nos aparece muerto o no. Vamos a, a comprobarlo con el mapa. No, todavía ese animal está vivo. Así que nos toca esperar y mirar a ver si se aparece flotando. Miramos, no lo veo. Vamos a mirar si hubiera algún otro animal por aquí. No hay enfrente, no hay nada, descansando tampoco. Miramos por la otra orilla A ver por este lado de aquí No vemos nada Allí suelen descansar también Pero no veo nada Entre entre los árboles Vamos despacito Vamos a echar otra Otra mirada por aquí No, es una roca No, así que voy a, a echar otro vistazo Vamos a comprobar Mira, sí, está muerto Ya vemos la la presión cinética que, que ha aparecido y vamos a a recogerlo miramos no lo vemos flotar nos acercamos bueno, aparentemente conmigo si, sí, vemos ahí donde, donde le hemos impactado pero no no veo el animal parece que vamos a tener el bug de del de caimán que, que se queda sumergido y no y no sale se pierde las profundidades de, de la tierra vamos a ver esto, esto es una piedra esto es una piedra no, no es un caimán es una piedra pues nada me parece que, que hemos sufrido el bug os comentaba y este animal no no va a salir a la superficie a ver si los chicos de dejante lo, lo solucionan, vamos con el gps a la zona del impacto pero no no vemos nada ¿Ves? comprobamos que es, que es la zona correcta pero ese animal está está a las profundidades y no vamos a poder recuperarlo así que vamos a irnos a cazar a otro sitio a ver qué nos dé para la jornada de caza Escuchamos pasos y voy a mirar Mira, ahí tenemos una osa andando Nivel 3 Vamos a ver, mira, ahí vemos un Un cola blanca Vamos a llamarlo A ver si se diera la vuelta Nos vamos acercando despacito Volvemos a mirar No, no vemos nada Vemos la hembra, mira, ahí viene hacer un, una platilla por la puntuación o un oro muy bajo apuntamos y vaya no, se nos puede delante la, la osa y disparamos ese nivel abatido nada se ha agachado la osa y no, no no le hemos impactado se ha agachado la osa y no le hemos impactado ahí vemos a una hembra así que vamos a, a recoger a nuestro macho si sí, vemos que, que está muerto venga prate, busca un búscamlo Y recargamos la munición. Y vamos a, a recoger al, a nuestro blanca. blanca Venga, tarrete. Vete para acá. Que estaba muy largo y no podías encontrarlo. Hasta que no tenemos unos 60 70 metros. No, no, no lo va a localizar. Parece que ahora sí lo, lo ha localizado. Seguimos caminando. Vemos aquí vegetación vamos a comprobar si es un hábitat Mira, un hábitat de conejo que no, no tenía descubierto pues ya, ya lo tenemos os recomiendo que siempre mmm, miréis la vegetación y los hábitats porque os va a dar una información mmm, fundamental para jugar ¿eh? ya vemos ahí el contorno del del animal ah no no es, es otro así es el contorno del animal así que te la, te la hierba no lo veía una plata 191,60 vamos a seguir buscando huellas esta es la osa vamos a rastrear a ver si le hemos, le hemos impactado, pero creo que no vamos a ver no, no encuentra nada vamos a seguir para adelante a ver este hábitat a ver qué es. Mira otro hábitat de conejos. Vamos a seguir llamando con un reclamo por si contestaran. Parece que no, que no contestan. Vemos aquí eces y Os Voy a poner el mapa para que veáis dónde donde ha sido batido. Al lado del camino, saliendo de el puesto vemos hay otras huellas y como sean hembras y así son hembras pues así yo creo que nos vamos a nos vamos a ir a, a montar el vídeo damos otro vistazo y como bueno, no vemos nada pues nos vamos a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima